Ángeles Negros es una banda de baladas, boleros y post chilena fundada en San Carlos, tal región de Nube en marzo de 1968 por los músicos Cristian Blaser y Mario Gutiérrez junto con el bajista Sergio Rojas, que entonces visitaron a quien fue el primer vocalista, Germain de la Fuente. Desde su creación alcanzó rápidamente la fama internacional. Sin embargo en 1973 comenzó una crisis que derivó en la relucha de Germain de la Fuente a la banda en 1974 para continuar un proyecto personal en México denominado Germain y sus ángeles negros. El resto del grupo entonces, dirigido por Nano Concha, con Luis Asturillo, con la batería y con el nuevo vocalista Ismael Montes, continuó su carrera en Chile, manteniendo a México como uno de los principales lugares de presentaciones. Una nueva crisis en 1982 dividió nuevamente a la banda que pese a lo anterior y a las sucesivas disputas de entonces, consiguió mantenerse vigente hasta Hoy. El grupo nació en la localidad de San Carlos actual nube en 1968, siendo in inicialmente un conjunto instrumental conformado por Cristian Placer, Mario Gutiérrez, ambos alumnos de la Escuela Consolidada y Sergio Rojas, inspector del Liceo del Pueblo. El grupo en principio influenciado por el británico los nidos fue bautizada por rojas como los ángeles negros, en alusión a la banda Faith Henry y los Diablos Azules. Con el objetivo de participar en un concurso de bandas convocado por la radio, la discusión de la ciudad de Chillán, invitaron a participar en marzo de ese mismo año al joven cantante Germain de la Fuente que por entonces ya era conocido en la zona por participaciones como vocalista en diversas agrupaciones locales. Su llegada significó un giro por, en el estilo musical de la banda manteniendo una estructura rock de base, pero predominando desde entonces el bolero y las canciones románticas. La nueva agrupación consiguió ganar el concurso en junio de 1968 venciendo a otra reconocida banda del pueblo llamada Los Cangrejos. El premio consistió en la edición en Santiago de un sencillo para el sello indie, perteneciente a Raúl Lara, pianista de la radio La Discusión. El sencillo tenía en su lava una versión del tema Porque te quiero del compositor Orlando Salinas, luego de regresar a San Carlos incorporaron a Federico Blaser en la batería y con él realizaron algunas presentaciones en la zona hasta que la actividad de la banda comenzó a decaer. A raíz de este éxito inicial a finales de 1969 la filial chilena del sello disquero transnacional Odeon, hoy denominado Emmy Music, se interesó en el grupo y con una llamada del director artístico de la empresa, Jorge Oñate, se concretó el sueño del grupo de grabar para una compañía de cobertura internacional. En ese primer álbum, Porque te quiero, participaron también Miguel Ángel Concha Nano, en el bajo Jorge González en el teclado y Luis Ortiz en la batería, todos ellos acabados de llegar del Canadá. Con ese álbum, surgió la primera invitación a viajar por el extranjero. INTERNACIONALIZACIÓN En abril de 1970, el grupo fue contratado para actuar en Ecuador con gran éxito. A raíz de ello, Los Ángeles Negros grabaron su segunda producción titulada Y Volveré. Este nuevo álbum amplió las posibilidades del grupo en el extranjero, obteniendo nuevos contratos para actuar en Perú, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Colombia, parte de Brasil, Venezuela, Centroamérica, Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, República Dominicana, Curazao, Aruba y por último a finales de 1971 México. También estableciendo su base de operaciones en 1973. Y se radicaron definitivamente en 1982. En febrero de 2015, el diario Reforma de México dio a conocer que el vocalista Enrique Castillo se encontraba viviendo como indigente en dicho país, en el municipio de Naucalpán. El medio reveló que el miembro de la banda vive dentro de una combi con llantas abolladas, brillos estrellados y basura, y que sobrevive gracias a la caridad de vecinos y conocidos que le aceptaban ropa y comida. La banda influenció diversas agrupaciones latinoamericanas surgidas en la década de 1960 y 1970. Entre otros grupos musicales se pueden mencionar a los chilenos, los galos, los golpes o capa blanca, los peruanos, los pasteles verdes y los venezolanos, los Cerículas. Durante la década de 1990 la banda influyó además a nuevas agrupaciones mexicanas pertenecientes al, al género grupero surgidas en el, la frontera con los Estados Unidos. Pese de la diferencia de estilos, la agrupación ha influenciado también a diversos intérpretes y grupos de hip hop, muchos de los cuales han interpretado versiones de los temas de la banda. La canción El Rey y Yo apareció como parte de la banda sonora del videojuego Green, The Out. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.